Ese país de bonanza se acabó, se lo robaron, todos los que están en el régimen se lo robaron. O sea, la economía de un país no se destruye de un año a otro, eso es completamente falso. Cuando Maduro se vaya, no, el problema no es Maduro, yo, yo sigo pensando que el problema es el pueblo, el pueblo que lo sigue manteniendo ahí. Todo lo arrasaron, ha sido de las épocas más desastrosas económicamente que ha tenido Venezuela. Necesariamente tiene que haber un cambio. Necesariamente tiene que haber un cambio en Venezuela para que el país eh, se restablezca. Eh, te estoy hablando de, no sé, 10, 15 años, para que el país se normalice, entre comillas, y empiece a producir. Si yo te digo que hoy en día tú ves a la gente muriéndose de hambre y todavía te dicen que apoyan, que están con Maduro porque Chávez así lo pidió, porque es el hijo de Chávez, porque...